Para Rieta. Señor presidente, señorías, hoy nadie duda de que las nuevas tecnologías de la información, el conocimiento, la comunicación puedan ser un instrumento eficaz para generar crecimiento económico, crear empleos mejorar la educación, mejorar la sanidad, así como para promover y acercar el diálogo entre personas, entre pueblos, entre naciones y entre Estados. Algunos definen esta nueva época postindustrial como de revolución social, revolución social, económica, política y cultural, y esto es importantísimo. Pero reconozcamos que hoy el acceso en desigualdad eh, condiciona las tecnologías, de la información y la comunicación del Estado ha ocasionado una ruptura entre los diferentes territorios, también denominada brecha digital. La ausencia de una estrategia sobre la cobertura de banda ancha ultrarrápida, que conozca la situación de provisión de los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha y que permita identificar aquellas zonas donde existen brechas de mercado, es sin duda el principal problema para que aún en 2018 siga sin garantizarse en el Estado el acceso en igualdad de condiciones para todas las personas. Las políticas comunitarias de desarrollo del mundo rural establecen unos criterios de cohesión para afrontar el cambio demográfico, una dirección que ya marca el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en concreto, al respecto de la implementación de oportunidades de vida para fijar población joven en todo el territorio e incentivar el equilibrio territorial entre zonas urbanas y aquellas con baja demografía. En este sentido, tanto la red europea de regiones afectadas por el cambio demográfico como el foro de comunidades afectadas por el cambio demográfico, por ejemplo, Galicia, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura, coinciden en que la Unión Europea carece de instrumentos de aplicación directa para una intervención apropiada. Por ello, en el desarrollo de la universalización de la banda ancha, es el Estado quien debe comprometerse y debiera atenerse, en todo caso, a la normativa y orientaciones de la Unión Europea a este respecto. En la actualidad, la Ley de Telecomunicaciones no está siendo cumplida en todos sus términos. Entre otras cuestiones, el mandato por el cual, al menos una vez al año, el Ministerio del Ramo informará al Parlamento sobre la adopción y cumplimiento de la Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas y, en especial, sobre la evolución del despliegue de las redes ultrarrápidas y el cumplimiento de los objetivos de universalización de este servicio, así como la obligación referida a que el Gobierno establecerá una Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas que tenga como objetivo impulsar el despliegue de redes de acceso ultra rápido a la banda ancha, tanto fijo como móvil, de cara a lograr su universalización fomentando su adopción por ciudadanos, empresas y administraciones para garantizar la cohesión social y territorial. Una estrategia actualmente insuficiente que debería enunciar certeramente los objetivos para con toda la ciudadanía y territorios con especial incidencia en las comarcas a las cuales hace expresa referencia la mencionada ley en numerosas ocasiones. El acceso a las nuevas tecnologías tiene carácter de necesario porque en el entorno social actual esta afecta en todos sus órdenes a la ciudadanía. La búsqueda de trabajo, las actividades económicas vinculadas al e-commerce que pongan en valor a los territorios más despoblados el acceso a contenidos, a la educación y un largo etcétera, pueden llegar a producir la cronificación y la acentuación de las desigualdades sociales que padece nuestra sociedad, en concreto aquellas que distancian el mundo rural de las grandes ciudades. Y deberían también, ¿por qué no?, incorporar la perspectiva de género, dada la especial significación del papel de las mujeres en la fijación de la población en el territorio, especialmente en las zonas rurales. Hasta ahora los gobiernos han hecho un nulo esfuerzo, a nuestro entender, en los presupuestos generales del Estado. Nosotros hemos presentado algunas enmiendas para poder ayudar a garantizar el acceso universal a la banda ancha en las zonas rurales y, bueno, para finalizar, considerar que el papel de las administraciones públicas en la lucha contra la desigualdad es ineludible para lograr combatir un problema de máxima urgencia.